Estamos en Torralba de Oropesa... ...aquí hacemos varios dulces típicos de la zona... ...pero uno de ellos que hacemos nosotros... ...que ha pasado de generación en generación... ...se llaman las roscas del candil... ...se llaman así porque el molde es muy parecido... ...al candil que se utilizaba antes para alumbrar... ...pues esto lleva mmm, huevos, harina, aceite, azúcar... ...anís y ralladura de limón. ...y se fríen en el molde ese... ...y luego ya pues... ...a degustarlo y están buenísimas". en la cama que se comen los choritos y si los no reposa en la cama Sobre tres, son sobre que el gato me son tres, son tres, son que el que se tres, ¡Madre, digale usted al gato que no se son en la cama! ¡Que se come los choritos y si no So.